¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos un día más a mi canal. Bienvenidos a Crash of Cars. Bueno, chicos, ya tenemos aquí la nueva actualización de Crash of Cars. Y la vamos a toquetear un poquito. Bueno, bueno, se vienen cositas buenas, ¿eh? Vamos a ver qué tenemos por aquí. Todo esto es nuevo para mí, ¿vale, chicos? No sé nada. Entonces, vamos a leer un poco y vamos a ver de qué va esta nueva actualización. Que por lo pronto me parece que va a ser muy, muy. Muy cheta. ¡Yupi! Vale, vamos a leer un poquito. Próximos premios. Juega al desafío diario para ganar para ganar más estrellas. Este evento solo durará hasta el 1 de junio. Bueno, hasta el 1 de junio todavía quedan meses, eh, chicos. Vale, nos dan la opción de comprar por aquí la legendaria del avión. Ojo, que estoy viendo si vale sí es un coche épico un coche nuevo coche de energía que se cura cuando es alcanzado por un cañón de riel o sea que no le afecta a los cañones de riel bueno bueno ni tan mal ahora veremos los nuevos coches ahí vemos cosas que podemos conseguir a raíz de las estrellas que consigamos no sé muy bien cómo conseguirla ahora lo veremos las calcomanías brillantes de los nombres son temporales. Y caducarán el 31 de julio. Bueno, tenemos hasta el 31 de julio para... Conseguir esas calcomanías, como llaman ellos. Esto sigue igual. Misiones de hoy. De momento, todo igual. Ajustes, todo igual. Y bueno, esto es lo nuevo que han metido. No sé muy bien cómo... se. Vale, vamos a mirar por aquí. Y nada ahí está, esto está un raro si digo la verdad, mirar, bueno, mirar, vamos a ver por aquí cómo va la cosita, sigue estando el tema de que los mapas se van actualizando y ojo que ahí está ya la sala de estar, que es así como se llama el nuevo mapa, que como ya decía en el anterior vídeo, se parecía a un... Por así decirle una habitación de un chico pequeño, de un crío pequeño. Y bueno, tenemos evento por tiempo limitado. Desafío diario, tres vidas. Ahí están las estrellas que debemos de conseguir. Recoge cinco coronas para que no den estrellas. Y bueno, aquí nos habla un poco del desafío. ponta a prueba con el objetivo de coronas. En este desafío diario. Vuelve cada día para probar con distintos coches. Cuanto más alta sea tu puntuación, mayor será el objetivo de coronas. Obtén una puntuación por encima del objetivo de coronas y estarás más cerca de conseguir recompensas exclusivas. Vale, conforme vayamos consiguiendo coronas nos irán dando más estrellas para conseguir nuevas cosas. Cuidado, si no lo logras, una puntuación por encima del objetivo de coronas perderás una vida. Ojo, perdemos vidas! Después de perder tres vidas tendrás que empezar de nuevo. Uf, un poco complicado, ¿eh? 250 coronas, chicos. Para que nos den seguramente ese coche que vemos ahí en negro, que no sabemos cuál puede ser. Y bueno, nos dan un aviso, las estrellas no son compatibles con la función de guardar en la nube. Ojo, ¿qué quiere decir esto? Que si tú ahora mismo te desinstalas el juego, como yo hice una vez, ¿qué pasó? luego cuando lo vuelves a instalar no tienes nada pero nada vale nada de lo que tenías por ejemplo si tienes tantas coronas consigues tantas estrellas si desinstalas el juego y te lo vuelves a instalar luego no las tiene y bueno y yo creo que vamos a jugar a este nuevo desafío vale nos piden 5 coronas ¿eh? así que venga vamos a tirarle un poquito vamos a jugar nos dan la opción de hacerlo con el ariete o el triciclo y a mí me parece que vamos a elegir el triciclo que es así rapidito es pequeño le van a dar poquito. y bueno aquí tenemos la sala de estar madre mía qué lío qué lío vale ya tenemos aquí una corona guas está guapísimo chicos guas guas guas guas guas está está está guas tenemos dos coronas se nos ha ido ahí un poco la conexión si es que no sé ni por dónde ir. Otra... Madre mía, qué lío. Qué lío. ¿Esto qué es? Bueno, a ver, vamos a tirar por aquí. ¡Ojo! pues Esto es una pasada. ¿Qué? Dios. Le podemos dar a los dardos, a los lápices, a todo. Que Crash of Cars haya hecho esto. Es una auténtica pasada, chicos. Está. Buah, este mapa está. Cada vez que actualizan el juego. Me sorprende. Vale, hemos conseguido ya lo que va siendo el objetivo. Y haría poner puntuación del desafío más 4. No sé si nos darán más estrellas. Cuanto... A ver, hemos subido el desafío. Ah, no sé si nos darán más estrellas de las que normalmente nos dan, ¿vale? Nosotros vamos a conseguir todas las coronas que podamos. Y así nos darán... De estrella, ¿vale? digamos 9. Ya estáis viendo el mapa. Vamos por el sofá y mando de la tele. Una taza. Muy, muy pepino. Guas está exagerado. ¿Habéis visto? Bueno, vamos a saltar por aquí. Bueno. Bueno. Fuera de mi camino, muchacho. Venga, déjame pasar. y 10 coronas. Ahí al carrer. Guas, lo que es el tema este de. A mí me encanta, ¿eh? De verdad, ¿eh? Me encanta. Bueno, metemos por aquí. Subimos. <risa> un poco falso la verdad, pero bueno Vale, por aquí nos podemos tirar un poquillo eh, Más 8 llevamos, ¿eh? Chicos A ver la puntuación que conseguimos Vamos a tirarnos por aquí Está el altavoz Los bambos Vale, y ese nos va a rematar Ahí está, nos ha rematado Objetivo, más 9 A ver, las estrellas que nos dan Vale, vamos a ver... ¡Ojo! No, no, no, seguimos jugando, no Me quiero salir, me quiero salir Deja de cargar Vale, vale, vale Como objetivo Otra vez, mismo objetivo ah. Bueno, pues si son todo el rato cinco coronas Ni tan mal, eh, chicos No, no es difícil Entonces sí que comprendo que sean tres vidas ¿eh? Porque 5 coronas, si al fin y al cabo Te lo tomas en serio, las puedes conseguir Vale, y así va recordando Estrellas, vamos a ver si nos podemos salir Vale, ya tenemos a 5 coronas No hay riesgo de que perdamos Ninguna vida, así que Perfecto, es más, si me queréis matar Matadme ya, que tengo ganas De salir y ver el tema de las estrellas Como va ¡Guas! Pazo salto, ¿eh? No sé muy bien si habrá Cocho oculto en esta nueva actualización, pero espero que lo haya ahí llevamos unas cuantas también deciros chicos estéis muy atentos al canal porque se vienen nuevos vídeos nuevas cositas muy chulas vale Para que os van a gustar mucho así que estaros muy atentos darle a la campanita no hace falta que os diga nada yo ya sé que estéis vosotros ya muy atentos pero bueno yo os recuerdo ahí está nos van a matar vamos a coger unas coronitas más Ahí está, ahí hay otra. Buah, es que vienen por mí ya. Mira, mira, mira, mira, mira uh, cómo han caído, cómo han caído. Vale, 15 coronitas, más 11 de puntuación. Está, muerto. Mátalo, mátalo. Ahí está, vamos a coger las coronas y si nos tienen que matar, que nos maten. Ahí está. Vale, 16 cogidas, más 9. A ver. Vamos a salir No hombre, no me pongas anuncios Vale, aquí está el tema Que tanto hay que hacer hincapié Vale chicos, como veis Llevamos 21 coronas ¿Cuándo nos dan las estrellas? Pues como veis ahí Cuando lleguemos a 40 coronas Nos darán una estrella Cuando lleguemos a 100, dos Cuando lleguemos a 250 Nos darán tantas coronas vale y todo esto chicos siempre y cuando no perdamos vidas las tres vidas vale que si no se nos resetea y empezamos de nuevo uh, si ¿sí te lo propone no son muchas coronas por ejemplo seis conforme vayamos avanzando serán más vale chico entonces muy difícil no es ¿eh? hay que viciarse un poco no hay problema en este canal estamos para darlo todo en crash of cars así que lo traeré sin sin falta Vale, vamos a mirar un poquito, un poquito más de cosas. Esto está por aquí. Ya lo hemos visto. Y creo que tenemos nuevos coches para fusionar. Vale, tenemos este nuevo coche. Que bueno, nos falta barreminas, cuatro barreminas y un camión de tropa. Ni tan mal. Ya sabéis que cuando podemos, siempre os los traigo. Y bueno, vamos a ver ya de paso si sí, hay nuevo coche oculto, ¿eh, chicos? no he caído antes ya sabéis ya sé yo que a vosotros os encantan los coches ocultos ojo ojo que hay coche oculto chicos hay un coche oculto que vamos a traer al canal en tal que lo en tal que lo averigüe de cómo tenerlo al canal que va vale chicos para que todos vosotros lo podáis tener bueno hasta aquí el vídeo de hoy estaros muy atentos se vienen muchos vídeos Así que, dejad un like chicos, un like me ayuda mucho, suscribiros si no estáis y nos vemos en el próximo vídeo.